Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tenemos super test, tenemos noticias y vamos a estar analizando un poquito más en profundidad lo que tiene que ver con este vehículo premium de tier 8, el Premium Progetto C45 modelo 71 de tier 8. Ok, bueno, va a ser un tanque premium que por ahora está en el super test. Ok, eso quiero que quede claro. Todavía eh, está en época o etapa de pruebas no ha, eh, no está ni siquiera lo que es en el sandbox ni en el test server, nada no, okay? o sea que hay que esperar todavía para este vehículo eh, a ver, estamos aquí en Daily Bones, a ver qué nos dice la gente de Daily Bones Dice que junto con los vehículos e investigables del árbol tecnológico italiano los pesados se agregará al juego el tanque Premium Progetto C45 Mod 71 de Tier 8 será el primer vehículo que se enviará a Super Test y ya estará eh, disponible para los Super Tester En la actualización 1.10.1 eh, ok Bueno, acá tenemos algunas imagencitas Fíjense que la, la torreta está Totalmente, si bien es Digamos, no termina de ser plana Pero está un poco angulada, o sea es Es como que tiene cierta Redondez, si sí, se me permite La palabra porque creo que no existe, pero No sé cómo determinarlo No sé cómo decirlo Eh, Fíjense que va a ser una bestia. Aparentemente, por lo que dicen, va a estar muy, muy... No sé si decirlo P, pero... Que va a estar muy bien seguro. Este proyecto es un concepto de vehículo de combate que fue el resultado de los diseñadores italianos que estudiaron los desarrolladores alemanes. Se desarrolló una serie completa de vehículos con un peso de combate significativamente mayor, pero con un perfil relativamente bajo. Eh. Además, en este momento eh, estaba ocurriendo un nuevo desarrollo en la protección de armaduras. En particular, la armadura espaciada, ahí va, hizo su regreso después de ser desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. El Progetto C45 Mod 71 tiene grandes ángulos y glacis superiores y esquinas de torreta algo redondeadas, es lo que les estaba diciendo, chicos. No es totalmente plano, tiene como las esquinas media como que, o sea, redondeadas, un toque. Pero tampoco es como la armadura o los... O las torretas de los eh, rusos, que es totalmente redondeada en algunos casos. Um, su armadura efectiva es excelente y tiene protección adicional en forma de pantallas. Bien, o sea, fíjense, vas a tener que penetrar más de 310 a un 8. para poder entrar en la torreta. Eh, 280 en el mantelete. 240 en el glacis inferior y en la plancha, eh, en, la, en la planchita de arriba, digamos, del, del glacis eh, del frontal 330. O sea, fíjense que la parte más blanda de este vehículo va a ser, obviamente, el glacis inferior 240. O sea que si vos tenés un vehículo de tier 8 que penetra con AP o munición estándar, o algunos tienen APCR, munición estándar eh, 217, olvídate de entrarle a este vehículo frontalmente, olvídate, no tenés manera. Estamos hablando en tiro 8, ¿ok? Ni hablar si salís contra ti, 7 ¿sí? O sea... Estando en una cuesta... O sea, pensá que el ángulo va a ser mayor todavía. El ángulo de rebote, o sea... Rebota, al toque. Este tanque eh, se siente cómodo contra enemigos del mismo nivel en la línea del frente. O sea, tenés que ir al frenchy. Y eh, es aún mejor en combate posicional si tienes la oportunidad de usar el terreno a tu favor. Lo que estaba diciendo. Si ¿sí? viene un proyectil y... Tenés la posibilidad de estar encima más angulado por, por, por estar en una cuesta, una colina, lo que sea el, el proyectil rebota casi seguro um, Como decía, y es mejor en combate posicional si tienes la oportunidad de usar el terreno a tu favor Siempre usan el terreno a su favor chicos, por favor El ángulo de depresión de menos 10 grados le permite ocultar completamente el casco Y bloquear el daño con la torreta en esta posición, la armadura efectiva aumenta aún más y puede convertirse en un gran problema para muchos enemis. enemigos. Menos 10 grados de depresión para un pesado. Ojo, ojo. El cañón de 105 milímetros eh, y un cargador de 3 proyectiles puede infligir mil de daño en solo 6 segundos. Pum, pum. Boom. Se tomó el palo, se fue para atrás a recargar, brother. Y vos te quedaste como ahí, ¿eh? ¿What? Le tiraste, le rebotaste y decís, ¿eh? ¿Really? Bueno, es así. Eh, tiene el sistema de recarga automática mejorado, que le permitirá sentirse seguro en cualquier situación. La situación requiere disparar como un vehículo cíclico. Tienes la oportunidad de infligir mucho daño al enemigo con los tres proyectiles. ¿El enemigo no te permitirá recargar tu cargador? No hay problema, aún puedes llevar la pelea en modo disparo cíclico. Los jugadores más calculadores pueden adaptarse a todas las situaciones de lucha con este vehículo, incluso disparar dos veces al enemigo y cambiar a disparos eh, cíclicos. Okay. No todo es tan genial, todos los beneficios anteriores tienen un precio. La precisión y la característica de punterías 2.7 del tanque están por debajo de la media. Ok, los jugadores probablemente no podrán eh, disparar con eficacia desde media distancia, a pesar del agradable rango de visión estándar de 3.80. Ve un montón igual, 3.80 para un pesado. Quiero 8. En la mayoría de los casos esto se puede evitar, porque el Progetto C45 Mod 71 tiene buena movilidad para un tanque pesado. Al igual que sus contrapartes del de, eh, árbol tecnológico. Su velocidad máxima de 50 kilómetros. O sea, 50 es una bestia. Su potencia específica de 12. Ahí ya me lo tiraste un poquito para abajo. 12 con 46 eh, pesadete. Eh. Eh, le permiten recorrer grandes distancias sin ser un forastero entre otros carros pesados del mismo Tier. Bueno, tiene un Fiat B10. Es el motor. Vamos a ver acá las características ya puntuales del vehículo en sí, A ver. 360 de daño. 440 con explosiva. Pero ten en cuenta que penetras 218 con munición estándar Y 270 eh, milímetros con munición premium ¿ok? 105 va a ser la... Es que, no, es que está muy roto, brother 105 Es raro, es raro Porque la verdad que con un cañón de 105 Penetras 105 justamente Con la explosiva, pero que ni, ni, los, ni el 705A penetra eso bueno, tiempo de recarga, eh, la primera munición 14.4, la segunda 12.5, la tercera 10.5. Eh, velocidad de giro del cañón 27, medio lentardi, tampoco lo peor del mundo, pero está ahí. Menos 10 y 20 de elevación. Menos 10 grados de depresión, chicos, eso es clave en este vehículo. Traten de no mostrar el chasis porque para eso vas a tener menos 10 Tiempos de apuntar, 2.59. Bueno, y acá viene el gran problema, la dispersión. <coughs> 0.40. Um, es que bueno, es que no puede ser todo tan bueno tampoco. Es, es así. Es que imagínate que a un vehículo como este le pones de dispersión 0.35. Y con todos los equipamientos que tenés hoy en día, eh, lo bajas a 0.32, 0.31 más la comida. Sería hiper mega -arch, o sea, sería por lejos el mejor tanque del juego. Entonces 0.40 igualmente esto se va a poder bajar a 0.37, 0.36, te aviso, pero... No, son 0.30, bien, eso quiero que quede claro. 2048 sería el DPM así peladito, sin nada. Esto se va a poder mejorar seguramente. Puntos de vida, 1.400 puntos de vida. Eh, por debajo de la media, porque tendría que tener unos 1.500 mínimo. Para estar en la media. Pensá que es un pesado, ¿bien? O sea, un Defender, un IS-6. Te estoy dando de pesados. Premium. Eh, Tier 8. Lowe. Todos tienen más de 1400 seguro. Armadura. 135. Eh, del casco. Delantera. 135. 75 lateral. 30 de atrás. Armadura de torreta, 185 Pero recuerden que está Bastante redondeada eh, 80 50 trasero Bien O sea, 185 de torreta Redondeada Claro, es que encima con una elevación Fíjate, se te va a un 310 Un 280 en el mantelete Esos 135 se transforman en 240 Y 330 arriba O sea que va a estar bastante complicadete, eh Ahora, eso si el tipo está bien ubicado, si el tanque está bien ubicado, en una cuesta, en un lugar donde puedas asomar torrete y demás. Ahora, este vehículo te lo encontrás en ciudad y le tiras directamente en el glacis. Ya está. No tenés complicaciones. 125 frontal no te va a suponer un gran impedimento para entrarle. Le vas a entrar como mantequilla. Cuchillo en la mantequilla. Ehm... Va a pesar 48.16 toneladas, potencia motor 600, potencia específica eh, de 12.46, velocidad máxima de 50, yo calculo que le va a costar un poquito tomar esa velocidad, salvo que tenga muy poca resistencia al terreno eh, y obviamente una, una bajada seguro, pero en situaciones de ciudad podría llegar a que el alcance eh, tampoco es el objetivo primordial del vehículo, sino tendrá que tener un poquito más de, de potencia. Se queda un poquito cortiño ahí para mí eh, Bueno, ocultación Realmente 105, no tienen Tampoco debería tener por qué tenerla eh, Punteo, detección Rango de visión 380 metros Rango de señal 525 metros Ok Bueno, la verdad es que el rango de visión es bastante Bastante, bastante, bastante bueno 380, pensá que puede ser tranquilamente La de un mediano tranquilamente Incluso la de un ligero te podría decir también 380 más eh, las habilidades más unas ópticas no en este caso pero en un ligero llegas tranquilamente más comida más lo que quieras pasas tranquilamente los 450 460 eh, en este caso no creo que sea necesario ponerle ópticas ni, ni binoculares ni nada de eso pero bueno chicos, nos quedamos con esta imagen que es bastante, bastante impresionante, ¿no? Veo estos números y me asustan un poquito. Así que bueno, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes que va a estar este Progetto C45 modelo 71, este tanque premium de tier 8. ¿Qué les parece? Si eh, les parece que está roto, si les parece que está bien, si les parece que tienen que hacerle un buff o, o hay que cambiar algo. Bueno, eso déjenmelo todo en los comentarios por favor que voy a estar respondiendo como siempre todos sus eh, mensajes. Otra cosa que les quería decir, si todavía no pusiste mi código de CC favorito, arriba, ahí, allá está, ahí tienes eh, Nando Capo Mi CC Fab 1020, ese es mi código, lo pones, obtenés un montón de recompensas y a partir del 9 de octubre de, de, de este año, obviamente 2020, vas a estar eh, obteniendo y pudiendo eh, conseguir recompensas como por ejemplo, descuentos en la tienda premium, vas a poder estar consiguiendo kits botiquines día de cuenta premium eh, hasta un sistema mejorado de, de, de giro de como el estabilizador nuevo ese que salió bueno un montón de cosas que están muy muy bueno así que no se lo pierdan hasta fin de mes puedes utilizar mi código para obtener un montón de beneficios así que úsalo brother úsalo y si sos bueno y querés a tus compañeros de clan Pásaselo, ponen Nando acá, no tenés que semana Después tenés que jugar nada más, y las misiones van saliendo sola tenés que ser 50.000, de acá hasta Fin de mes, o sea, pensar que una partida puede ser 5.000 De año, bueno, 10 partidas ya llegaste Ahí, ya está, te dan todos los beneficios, así que recordad, a partir del 9 de octubre, 10% 20%, eh, 15% Y 30% de descuento En la tienda Premium, brother Y Cucú, crepita de la buena Como dicen los españoles, bueno chicos Simplemente eso, gracias por todo, deja tu like Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima. Besos. Chau chau.